Hola que tal amigos bienvenidos de nuevo a mi canal Creaciones Betina. El video de hoy es una petición Me pidieron que hiciera un libro para el primer aniversario Fácil, sencillo y económico Espero les guste y les sea de gran utilidad Ahora vamos a ver cómo se hace Vamos a recortar un rectángulo en cartulina de 21 x 40 cm Y lo vamos a doblar en la mitad Ahora vamos a imprimir una imagen, la que desees y la vamos a pegar acá en esta parte. Acá la pegué y la delineé con marcador azul. Vamos a tomar una tirita de papel rojo de 2.5, sería así, 2.5 por 19.5. Y vamos a cortar acá en esta parte en forma de banderita, vamos a pegar acá. En esta parte vamos a escribir un mensaje en este caso voy a escribir vi. puntos suspensivos vamos a abrir y en esta parte vamos a cortar cuadros en cartulinas de 19 por 19 centímetros y lo vamos a forrar con papel seda esto sería para hacerle una textura voy a tomar un pliego de papel seda y lo voy a cortar en la mitad Voy a utilizar este medio y lo voy a arrugar así. Abrimos. Y nos quedaría así la textura. Ahora vamos a tomar un cuadrito de cartulina. Vamos a aplicarle pegamento blanco o colbón. Y con un pincel vamos a esparcir el pegamento vamos a tomar el papel y lo vamos a colocar así y vamos a suavizar así con la mano nos quedaría así vamos a hacer lo mismo por este lado aplicamos pegamento blanco y esparcimos pegamos el papel, suavizamos y vamos a cortar esta parte que nos sobra vamos a hacer lo mismo con todas las hojas y dejamos secar acá en esta parte les, les pegué un ganchito vamos a abrir así y, y voy a doblar Para que a la hora de abrir todas las hojas abran fácil. Acá copié este mensaje y me enamoré y lo delineé con marcador negro. Corté corazones rosados y estos dos corazones que serían los principales, que sería para hacer dos corazoncitos enamorados. Vamos a hacerle acá las pestañitas, la boquita, los piecitos y las manitos. Estas dos se cogerían así acá como pueden ver vamos a hacer una margen nos quedaría así en esta parte vamos a pegar cartulinas de 16 x 13 centímetros de colores y vamos a copiar este mensaje si les gusta o si, pues, o si se les parece algo de lo que vivieron en su relación y vamos a pegar cartulinas en todas las páginas igualmente vamos a hacer márgenes en todas Ahora vamos a imprimir imágenes, estas son imágenes animadas, que serían para decorar. Esta es una imagen de amor, animada y vamos a utilizar también fotos. Vamos a tomar una hoja de 14 por 21 centímetros y la vamos a doblar en la mitad. Esto sería para cortar un corazón, que más adelante vamos a utilizar. Igualmente vamos a doblar esta hojita los corazones los hacen según el tamaño que deseen y voy a cortar corazones nos quedarían así hacemos lo mismo con esta. y copiamos mensajes hacemos estos corazoncitos y nos hicimos los mejores amigos y pegamos fotos que hayamos pasado o que hayan pasado cuando eran amigos Acá dibujé, pegué corazones y los dibujé. Y nos hicimos novios. El 25 de octubre me sentí la mujer más feliz del mundo. Y una foto cambiaste mi vida por completo y dos corazoncitos animadas. Ser tu novia era mi mayor sueño. anhelaba que estuviéramos juntos. Te quise desde que te vi y no sé cómo ni por qué. Pero dicen que el amor... Es lo más difícil de comprender Y acá dibujamos un corazoncito animado y pegamos otros Ahora vamos a decorar esta parte Acá en esta parte copiamos un mensaje Como pueden ver todos empiezan con I Como la parte superior que marcamos Y te vi y me enamoré y nos hicimos amigos de aquí Y llevamos y vamos a pegar esta imagen animada de un vino con una copita Y llevamos un año Y decoramos esta parte voy a hacer a castrellitas, rosquitos y punticos. Acabo de hacer una rayita para hacer unas banderitas de colores y termino haciendo estos punticos y copiamos este mensaje. Acá dibujé este corazoncito animado. En esta parte vas a pegar una imagen del primer beso y haces un corazoncito animado tapándose los ojitos. Copiamos estos mensajes. No me da tiempo de leerlos. Y vamos a pegar estos corazones. Acá en esta parte pegas fotos del año, o sea del año de novios, momentos especiales y en esta parte con esta hoja roja la vamos a colocar así. Y vamos a dibujar un corazón. Acá ya lo recorté, vamos a pegarlo. Y con marcador negro vamos a dibujar la carita. Voy a hacer estos cacheticos acá y con este corrector líquido le voy a hacer la lucecita. Acá vamos a hacer una rayita que sería supuestamente la manita del corazón. Y hacemos otra acá. y en esta parte vamos a decorar así lo que hacían juntos, lo que les gustaba juntos ahora en esta parte vamos a pegar el corazón que cortamos antes pero lo tuve que cortar más pequeño y los corazones, los otros los vamos a pegar acá vamos a tomar la imagen animada de amor y la vamos a pegar en esta parte copiamos momentos igual que hayan pasado juntos quedaron grabados para siempre en mi corazón acá en esta parte copias este mensaje y acá dibuje esta imagen pero ustedes pueden imprimir una foto o pegar una foto de ustedes y vamos a delinear acá para darle como más vida a esta hojita blanca y escribimos el mensaje 365 días, muchas semanas, muchas horas y muchos momentos maravillosos. Gracias a ti aprendí a amar y hacemos este corazoncito animado. En esta parte vamos a colocar ya Feliz Aniversario 5x4 centímetros y esta mide 4x2.5. Mi amor, gracias por existir. Acá pegué unos corazones para decorar este lado y vamos a pegar un corazón acá vamos a dibujarle la carita igual le voy a hacer la lucecita con el corrector líquido y vamos a tomar una hoja de 11 x 6 centímetros del color que deseen la vamos a pegar acá en esta parte vamos a hacer los piecitos del corazón y copiamos te amo lo que desees y las manitos y terminamos escribiendo gracias amor por este primer año ¿no? vamos a delinear así para darle vida para que nos quede más bonito Nos quedaría así, ahora vamos a tomar la pasta una tira de papel cono sin glitter de 3 centímetros por el largo del libro aplicamos silicona y pegamos para que nos quede más seguro acá pegué unos ganchos aplicamos la silicona tomamos la tirita y la doblamos en la mitad y pegamos Voy a hablar acá, para poder abrir más fácil. Amigos, por hoy hemos terminado. Como pueden ver, es un libro muy fácil y sencillo. Espero les guste. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos.